Hola, soy Teo, Teófila Noemi Ruiz, de Do Paraná, Espacio a Escuela Taller, más bonita de la comarca, en donde hacemos serigrafía artesanal. Y quiero invitarlos a colaborar, especialmente entrando en la plataforma Goteo y acompañar a las compañeras de 7H en esta segunda edición do Festival de las FES. Y reivindicar de alguna manera tan loable tarea, eh, a vigencia cuando eslogan do mayo de 68, cuando di: La bote se da la rue, la belleza está en la rue, píntanos, o de las festas.